Ayer hoy. Te quiero de todas las maneras Empieza desde cero Te quiero como quieras Si quieres como amante febril y arrebatado Si quieres anhelante Si quieres sosegado Sin que lo no sepa nadie Como algo claro. Como el aire que mueve los molinos Igual me vale el modo, humilde Gualtanero